Quédate en casa Es que tengo que ir a trabajar Quédate en casa A mi familia, quien la va a ayudar? Quédate en casa No vivimos de aire nada más Quédate en casa La comida es escasa, la cura no llega, la ayuda me niegan, a todos nos pega, de veras se pasan de lanza, es que el dinero no alcanza, y lo único que sabes decirme es quédate en casa, te juro que quiero ayuda, quédate en casa, soy el sustento para A mi familia la quiero cuidar Quédate en casa Por favor estoy entre el espada y la pared Me expongo por ellos pero al salir también los expondré Tú dime bien qué hacer en ti cuando me ves por la calle Me digas que es cuarentena Ojalá que me mueras Solo doy problemas Pero la solución no me la da nadie Vivo al día y es arte, no Estamos preparados para algo tan grande Quédate en casa Trataré de permanecer aquí Quédate en casa Cuidaré de ti y tú de mí Quédate en casa En casa Para salir de esto No hay que salir